Los cuidadores llevamos muchos años eh, empujando sillas y, y me parece que es una discriminación que no tengan derecho a las sillas porque ellos no pueden propulsar ni tienen la capacidad visual ni, ni el, man, el manejo de, con sus manos. Pero nosotros cuidadores eh, estamos bastante atos y llevamos muchos años empujando. Y... Tengo 60 años recién cumplidos y tengo muchas complicaciones de salud y entonces me cuesta mucho manejar la silla, sobre todo por las cuestas. Pues porque te da libertad para salir, porque con, unas, con, una, con una silla puedes ir al cine, puedes venir a ir al colegio, eh, puedes, puedes hacer miles de cosas. Es si, que si, si no tuvieras, pues entonces no, no podría salir de casa. Básicamente. Siempre he pensado eso. ¿Por qué nos deniegan a nosotros, a las a los personas que no pueden llevarla? Precisamente lo tenemos que hacer los padres. Y. Y, francamente, no podemos. Yo tengo los brazos, los dos brazos, los supraespinosos, los mm, tendones supraespinosos, pues eh, como una soga gastada, pero en uno de los brazos ya no puedo subirlo para arriba. O sea que un esfuerzo de, de, de piernas y de brazos y de, de todo. No lo sé porque ya no me puedo permitir el lujo de comprarla, entonces nunca la compré como nunca la tuvo alrededor por los 6.000 euros, más o menos, puede andar. Imposible, ¿no? el coste que tenemos nosotros ahora mismo es imposible poder adquirir una silla eléctrica. Pues supone, claro, un gasto excepcional, porque claro, es mucho dinero, es mucho dinero, y somos jubilados además. Y psicológicamente también te afecta mucho, porque... Tú quieres que tu hijo salga, eh, está un día bueno, está un día precioso, quieres sacarlo de paseo y te duelen los brazos y te duele la espalda. Y entonces llega un punto que ya no puedes y evita salir de casa con él. Y a mí me parece una, una injusticia muy grande eh, que se la deniegue. Uy, pues no, no. con lo que le gusta a mi hija salir